Este hombre fue encerrado y encarcelado por luchar por un mundo mejor, fue prisionero durante 27 años, pero luego algo cambió y esto fue lo que le ocurrió. Este hombre del que te hablaré ahora mismo es un hombre que inspira, que literalmente nos invita a luchar por nuestros ideales. No sé por lo que estés pasando, no sé qué duras luchas estés teniendo, pero te aseguro que después de escuchar este video tendrás una visión optimista de la vida, podrás ver tus propias piedras en el camino como un reto y finalmente aprenderás que lo que te está ocurriendo terminará por acabarse y tú vas a salir victoriosa o victorioso de eso que te aqueja. Ese divorcio, esa deuda, la muerte de ese ser querido. Y una vez que hayas escuchado esta historia, te daré cinco lecciones que aprendimos de esta misma historia. Así que si estás listo, entonces, empecemos. Nelson Mandela es uno de los personajes más relevantes en la historia moderna, quien logró cambiar la historia de Sudáfrica y el mundo entero. Desde su lucha contra el apartheid hasta su elección como presidente del país, Mandela superó innumerables adversidades y enfrentó grandes desafíos para alcanzar su objetivo de igualdad y libertad para todos los sudafricanos. Nelson Relilele Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Meso, Sudáfrica. Era parte de la tribu Xhosa y, desde joven, se involucró en la lucha contra el apartheid un sistema de segregación racias que dominaba Sudáfrica desde 1948. El contexto político, social y económico en el que Mandela tuvo que sobresalir era extremadamente difícil. El apartheid era una forma de opresión institucionalizada que privaba a los sudafricanos negros de sus derechos políticos, sociales y económicos. Los negros no podían votar, no podían acceder a la educación de calidad, no podían tener los mismos trabajos que los blancos y vivían en barrios marginales segregados. A pesar de todas las dificultades, Mandela se unió al Congreso Nacional Africano, CNA, en 1944 y se convirtió en uno de los principales líderes de la lucha contra el apartheid. Organizó manifestaciones y marchas pacíficas y trabajó en la educación y la conciencia política de la población negra. Sin embargo, la respuesta del gobierno sudafricano fue la violencia y la represión. En 1962, Mandela fue arrestado y encarcelado durante 27 años por su lucha contra el apartheid. Fue condenado a cadena perpetua por conspiración para derrocar al gobierno y por otros cargos relacionados con su activismo. Durante su tiempo en prisión, Mandela enfrentó muchas dificultades. Las condiciones de detención eran extremadamente duras y estaba aislado de su familia y amigos. Sin embargo, encontró una forma de mantener su espíritu y su resistencia en la lucha por la libertad y la igualdad. Mandela utilizó su tiempo en prisión para estudiar y prepararse para su liberación. También se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha contra el apartheid. Su encarcelamiento llamó la atención internacional sobre el apartheid y llevó a la creciente presión internacional para la liberación de los prisioneros políticos sudafricanos. Finalmente, en 1990, Mandela fue liberado después de 27 años en prisión, gracias a las negociaciones y presiones internacionales. En 1994, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica y lideró al país hacia una era de igualdad y justicia social. Las enseñanzas que nos deja la historia de Mandela son innumerables. Una de ellas es que la lucha por la igualdad y la libertad puede ser larga y difícil, pero nunca debemos renunciar a nuestras creencias y valores. Mandela demostró que la resistencia pacífica y la lucha por la justicia pueden vencer la opresión y la injusticia. Además, la historia de Mandela nos recuerda que la educación y la conciencia política son herramientas poderosas para el cambio social. Mandela utilizó su tiempo en prisión para estudiar y prepararse para su liberación y liderazgo en el movimiento antiapartheid. Asimismo, la educación es fundamental para el empoderamiento individual y colectivo, lo que permite la toma de decisiones informadas y un mejor entendimiento de las condiciones en las que vivimos. Otra enseñanza importante es la importancia de la resistencia pacífica y la no violencia en la lucha por los derechos humanos. Mandela y otros líderes del CNA creían en la no violencia y la resistencia pacífica como una forma de luchar contra el apartheid. Esta filosofía les permitió mantener la dignidad y la integridad de su lucha mientras se oponían a la violencia y la represión del régimen. La historia de Mandela también destaca la importancia del diálogo y la negociación en la resolución de conflictos. A pesar de sus años en prisión y el sufrimiento que había experimentado, Mandela reconoció la necesidad de buscar una solución pacífica al conflicto en Sudáfrica. Trabajó en estrecha colaboración con líderes blancos y otros líderes del CNA para negociar un fin al apartheid y una transición a la democracia. Finalmente, la historia de Mandela nos recuerda la importancia de la perseverancia y la resiliencia en la lucha por la justicia. Mandela pasó 27 años en prisión por sus creencias y su lucha por la igualdad y la libertad. A pesar de esto, nunca perdió la esperanza ni abandonó sus principios. Su perseverancia y resiliencia son un ejemplo para todos nosotros en nuestra propia lucha por la justicia y la igualdad. En conclusión, Nelson Mandela fue uno de los líderes más importantes del siglo XX, quien luchó valientemente por la igualdad y la justicia en Sudáfrica. Su vida y obra nos recuerdan que la resistencia pacífica y la lucha por la justicia pueden superar la opresión y la injusticia. Asimismo, la educación, la no violencia, el diálogo y la perseverancia son herramientas poderosas para el cambio social. La historia de Mandela es una inspiración para todos nosotros en nuestra lucha por la justicia y la igualdad en todo el mundo. Y bueno, tal como te lo comenté, vamos a ver cinco lecciones poderosas que nos dejó Mandela y cómo aplicarlas a nuestros propios problemas. La importancia de la resiliencia. Nelson Mandela fue encarcelado durante 27 años por luchar contra el apartheid en Sudáfrica. Sin embargo, nunca perdió la esperanza ni abandonó sus principios. Mandela nos enseña que la resiliencia es fundamental en la lucha por la justicia y la igualdad. Cuando enfrentamos ataques, envidia o odio, podemos cultivar la resiliencia y recordar que nuestros principios y valores son más importantes que cualquier cosa que nuestros detractores puedan decir o hacer. La importancia de la educación, durante su tiempo en prisión, Mandela utilizó su tiempo para estudiar y prepararse para liderar el movimiento anti una vez fuera liberado. La educación es fundamental para el empoderamiento personal y la toma de decisiones informadas. Cuando enfrentamos ataques, envidia o odio, podemos utilizar la educación como una herramienta para fortalecernos y resistir a la adversidad. La importancia de la resistencia pacífica, Mandela creía en la resistencia pacífica como una forma de luchar contra el apartheid. Él y otros líderes del Congreso Nacional Africano creían que la no violencia era una forma poderosa de oponerse a la violencia y la opresión del régimen. Cuando enfrentamos ataques, envidia o odio, podemos seguir el ejemplo de Mandela y utilizar la resistencia pacífica como una forma de oponernos a la adversidad. La importancia del diálogo y la negociación. Mandela trabajó en estrecha colaboración con líderes blancos y otros líderes del Congreso Nacional Africano para negociar un fin al apartheid y una transición a la democracia en Sudáfrica. El diálogo y la negociación son herramientas poderosas para la resolución de conflictos y pueden ayudarnos a encontrar soluciones pacíficas a los desacuerdos. Cuando enfrentamos ataques, envidia o odio, podemos buscar el diálogo y la negociación como una forma de resolver nuestras diferencias. La importancia de la perseverancia, Mandela pasó 27 años en prisión por sus creencias y su lucha por la igualdad y la libertad. Sin embargo, nunca perdió la esperanza ni abandonó sus principios. Mandela nos enseña que la perseverancia y la determinación son fundamentales en la lucha por la justicia y la igualdad. Cuando enfrentamos ataques, envidia o odio, podemos perseverar y recordar que nuestras luchas son importantes y que cada pequeño paso que damos nos acerca más a nuestros objetivos.